¿Se puede monitorear y estamos al aire? Para el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos es un orgullo poder celebrar hoy los cinco años de una de sus tres radios de Radio UNER Paraná que está en el 100.3 en la ciudad de Paraná. Estamos festejando en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná los cinco años que se cumplen de la primera transmisión de la puesta en el aire por primera vez en 2011 de Radio UNER Paraná. Y a partir de ahí hemos decidido eh, juntarnos con los amigos, con la gente que participa de la radio, directa o indirectamente, para celebrar estos primeros cinco años de una radio universitaria, pública. Creo que es estratégico que la universidad tenga este espacio, que la universidad consolide este espacio, que defina y contribuya a definir las políticas comunicacionales de, de la provincia y la región. Y en ese sentido creo que, especialmente nuestra facultad, la facultad donde este, no solamente trabajamos este, la, la, la, digamos, la instancia de producción, sino formamos a los profesionales que van a estar vinculados a la toma de decisiones de políticas de comunicación y que también se atraviesa por la propuesta educativa, eh, por lo tanto también a la gente de educación, creo que es un desafío muy importante al cual nosotros estamos dispuestos a enfrentar y a seguir enfrentando como lo se viene haciendo desde hace tanto tiempo pero cada vez más conscientes de la complejidad de los nuevos escenarios, de las nuevas demandas y bueno y de la posibilidad de tener realmente una, el gran, eh, digamos, la gran meta de poder eh, ser un interlocutor importante, un interlocutor significativo para las comunidades este, que tenemos eh, cercanas. Cinco años de la primera transmisión y lo hacemos así, en el auditorio, con invitados especiales, músicos en vivo invitados que participan de esta jornada y que nos permite además darnos a conocer este, con otra gente que capaz durante el año no nos escucha y nos descubre en estos días y es una buena oportunidad. La radio de la Universidad en Paraná ha logrado en este tiempo ir eh, convirtiéndose también en una referencia para dentro de la universidad, que es una tarea no menor eh, que las instituciones y sus actores eh, tomen dimensión de lo que la radio significa para vincular a las... Unidades académicas y lo que ellas hacen puertas adentro con la comunidad en la que se están desempeñando. Y ese es un papel vital para nosotros como radio y también para la universidad en los años que vienen, para que sus profesionales sean conocidos, para que la investigación y el conocimiento científico eh, sea valorado por la comunidad, por los que no van a la universidad y que nos permitan además eh, contribuir en el debate público, en la construcción del sentido y en la construcción de ciudadanía. La universidad no puede estar encerrada ni puede estar, este, como siempre se dice, en la torre de marfil, sino que acá eh, justamente los medios universitarios son una de las posibilidades más fuertes y más claras de difundir, eh, hacer circular, construir en forma conjunta el conocimiento y, y también lograr la tan ansiada apropiación social este, de lo que se produce en la universidad.